Y ahora nos vamos aquí cerquita a Tres Arroyos, laguna de Goizueta. Esta laguna que viene rindiendo muy bien del año, del año pasado, de la parte de diciembre, con algunos altibajos. Y Marcelo la estuvo visitando con buenos pejerreyes. Miramos lo que tomaban imagen. Hacía unos, un mes más o menos que no veníamos, 25 días por ahí. Vamos a ver qué resultados tenemos. Mirá, qué lindo. Ah, José, los preparó una medida de plateadas grande así que ya están dadas todas las condiciones las carnadas de primera falta que vengan los ahora. ya van a venir, ¿eh? acá adentro están de acá no se salen, así que dale bolilla. Fíjate esto. Mirá, Leandro, se viene ahora. Oh, oh, oh. Esto es una delicia. Esta la vamos a comer calentita. Y esta la vamos a cortar ahora, ¿verdad? Esto está... Mirá. La cebollita verdeo. Qué picardía. Le agradecemos a nuestro amigo Quique. Mirá lo que nos hace Quique para que el equipo de Pasión por la Pesca pique antes de la comida. Mirá lo que es esto. La belleza, Vamos a cortar. Mira. De primera esto, eh. Derecho Master Chef, lo vamos de acá. ¿eh? Mira lo que es esto. Buenísimo. ¿Eh? Y el negro está a la expectativa, ¿verdad? Bueno, Leandro, te cuento un poquito cómo va la pesca. Está bastante tranqui, pero los pescados que sacamos son impresionantes. Sí. Eso es lo, lo bueno. El chiquitito ahora se ve el pique que teníamos hace un mes atrás. Con el frío, el pescado se, se quedó quietito. Eso es lo que veníamos a, esperábamos de esta laguna. Se ve que el pescado se fue más adentro ahora. Entonces debe estar en lo hondo, por eso tenemos que hacer un tiro más largo para sacar el pescado este. 500, 600, este último debe pesar los 800 gramos. Todavía falta un montón, eh, estamos probando con distintas carnadas, con distintas líneas. La idea es a ver de dónde los pica, pero ahora como no está el chiquito, que está eh, activo, lo no sabemos. Entonces el grande está picando a fondo del todo, como que se ve que se quedó abajo quietito, al detargado, entonces está picando ahí. Todavía falta como te decía, un montón, viento del oeste fuerte, hoy a la mañana una helada bárbara, ahora ya está bastante, bastante lindo, así que vamos a aprovechar. Mirá. Ya tenemos la, la comida hecha. Mirá, lo que, mirá. mirá la morocha, como transpira. Mirá mirá. mirá, mirá. No la quiero pinchar. Mirá, mirá. Uy, está re enojada. Choricito. Asadito. Mirá que costillita. Como dijo mi, mi amigo Ariel Wolfram, esto es un bebé. Esto es un bebé. Ya está listo. Le agradecemos a nuestro amigo Quique Godoy. Carnicería Quique, que nos da una carne de primera. La verdad que no lo podemos quejar, los choricitos espectacular. Hoy nos vinieron las pecheritas porque las estaban haciendo, pero las pecheras de Quique, asesina, riquísimo. pero bueno, está, está todo cocinadito, morcillita calentita, asadito de primera. Comemos y seguimos pescando y buscamos. Por ahí seguimos intentando acá, si no vamos a una parte más profunda. Eh, tenemos tiempo todavía. Bueno Leandro, comemos y vemos qué pasa. Dale, ¿eh? ¡Ay Dios! ¿Cómo está eso Leandro, eh? ¡Ay! ¿Eh? Mirá, mirá, mirá, mirá. Y si probamos con esto a ver si los pica más. <ríe> carna para tener éxito hay que encarnar prolijito en una carnada muy grande muy luminosa pues decimos el pescado grande busca lo grande en sí, una carnada grande pero bien armadita cierto? vamos a encarnar primero una plateadita siempre le metemos un anzuelito bonita, ves la vamos pasando, va, pasando, pasando ¿tá? y la corrimos para atrás que la muerte del anzuelo los quede ¿Cierto? Nos queda fuera. Después le vamos a poner un trocito de amarillo. Clavamos ahí y lo hacemos correr arriba del lado. ¿Ves? Uno de cada lado. Que quede bien armadito. ¿Está? Se agarramos el Lidito. Despacito, despacito. Primero se, se va armando despacito. Para que no se corte la carnada ni la mojarrita. Vamos armando, vamos armando. Y a medida que vamos yendo para atrás, vamos ajustando. Vamos ajustando, vamos ajustando. Llegando al final. Donde cortamos esto. Hay que tener cuidado. Que no nos quede el de sobra, ¿cierto? Se corta bien cortito. Y se lo presentamos a los chicos. <ríe> Mirá cómo queda este amarillito de un lado, plateadita del otro, bien armadito, en una carnada grande, sino una carnada, va bien chiquita pero bien armadita, ¿ves? Y la punta en el suelo, libre, cosa que uno coma la carne, ¿cierto? Perfecto. Bueno, ahí estamos. Clase de con vecinos, siempre con la... Ahora el amarillo lo ponemos en el anzuelo, lo pasamos para atrás, prolijito, ¿cierto? Vamos a probar con un cachito de lisa. El cuero de la lisa es muy fuerte, entonces una vez que clavemos en el anzuelo no vamos a tener problema. Lo que tenemos que tener cuidado es cuando lo presentamos arriba del dentro. Del el anzuelito libre, ¿cierto? Mirá, notamos, lo atamos, como hicimos con el otro, pero a la lisa hay que atarla más fuerte. La lisa ya está cruzada, ya está preparada y se puede atar fuerte. Entonces le vamos dando la forma a la carnada, ¿ves? Bien, siempre la punta del anzuelo con la, con la muerte libre. Lo vamos presentando, lo vamos presentando y se va armando la carnada. Se vaya siendo finita y que no los moleste para lanzar para que pique el pescado. Siempre prolijito, no una carnada de prolija. Y mira, ¿ves? Es espectacular. Que la lisa de un lado, amarillo por el otro, la muerte afuera. Si no se come esto, que vayan a lo de Mel Talegrana. Terminó la jornada acá en Laguna la verdad es que un día bueno, no pensábamos que iba a estar tan lindo, hoy a la mañana cuando llegamos son... hacía un frío terrible, una helada bárbara, y de poquito fue el solcito calentando, no bueno, se nubló, el viento del oeste estuvo todo el día, entre 25 y 30 kilómetros sopló todo el otro día, sacamos algunos, lo más importante que salieron algunos pescados buenos, muy buenos, estamos hablando, había uno que pesaba 800 gramos, de 500, de 300, y los chiquititos, pero una de las cosas que pareciera que con esto frío el pescado se fue para más adentro porque los pescábamos más adentro. No teníamos respuesta tanto a la orilla como hace un mes atrás, como decíamos hace un ratito. Pero bueno, la tardecita ya nos vamos. Una de las alternativas que siempre decimos los salos la de goizueta, cerquita de Tres Arroyos, para venir a disfrutar y pasar un día de pesca acá en la laguna. Y ahí estaba, Ileandrito Turini, encargado de la laguna, que se prestó para la Cámara, agradecido por eso mostrando también la buena pesca que tiene Laguna de Goizueta, en el cual, este, en este momento, bueno, no está habilitada, falta poquitos días y vamos a ver cómo se comporta esta laguna de acá en lo que, eh, cuando empiece el invierno con los fríos. Ojalá que siga saliendo este buen pescado. Así que gracias, Leandro, también por compartir con nosotros esta nota.